¿Qué significa tener estabilidad económica en Bolivia? Significa disfrutar de mi tiempo libre, viajando en un transporte moderno o comprando lo que necesito. Porque en el país se ha invertido para que todo funcione bien. La estabilidad económica nos hace vivir tranquilos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas